¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a reseñar un libro que me llegó muy en lo profundo. Me hizo subirme a un tren de muchas emociones. Con este libro lloré, reí, uh, me enojé, me frustré... Grité, casi casi, y lo, lo más bonito es que pude sentir lo que sentía la protagonista. El libro del cual les voy a estar hablando es El Club de los Perdedores de Lorena Amki. Este libro yo ya lo había escuchado reseñar por algunos booktubers y desde ahí me había gustado como que la idea del libro, pero aquí en mi ciudad todavía no llegaba en ese tiempo, entonces... Era todo un lío, era todo un caos, entonces cuando lo quería, no estaba. Y cuando tenía dinero, no sí estaba, pero pues no, no lo ajustaba. Entonces este fin de semana eh, fui a una librería como toda lectora y fue tan mágico que me lo encontré ahí. O sea, fue como de cosa del destino. Pues nada, ahí estaba y lo compré. Y pues lo terminé en el fin de semana y les voy a hablar un poquito de lo que va a la historia. Y se trata de Alexa, una niña común y corriente que va a la secundaria, tiene 15 años, pero no es la típica niña popular o con la que todos desean estar, sino que es la niña, la típica niña rara en el salón, la que siempre cumple con todas sus tareas, la que obedece a las personas adultas, um, la persona más responsable de la escuela y también de su casa. Uh, todo dice que sí. Y eso básicamente es Alexa. En su escuela hay un grupo de populares que solamente y únicamente se dedican a molestar a, pues a estas personas, a estos niños que no son tan populares como ellos. Y ellos se encargan de tirarles sus cosas, de encerrarlos en el baño, de decirles cosas, de tomarles fotografías y publicarlas en internet. Básicamente de humillarlos mucho, demasiado, demasiado, demasiado. Y la historia continúa así de que Alexa le hacen bullying junto con otra compañera y hay un momento en la historia donde Alexa dice ¡No! Ya no más, ya no quiero que me estén bullying, ya no lo soporto y es ahí cuando pues ella se sube los pantalones y se arma de valor y enfrenta cara a cara a este grupito y las cosas no resultan como... Ella espera Decide hacer un club de los perdedores pero en internet, así que ella escribe... Es como un tipo diario y ella comienza a escribir todo lo que le pasa. Bueno, no básicamente todo lo que le pasa, pero sí cosas o aspectos de su vida que no le agradan. Y trata como de incluir a los demás para que no se sientan tan tristes ni tan mal. Y que es posible salir de esa situación. Este libro tiene 500 páginas y... A pesar de que es grueso, no lo sientes pesado, de verdad no lo sientes pesado. La lectura es sumamente ligera, la letra no es tan, tan, tan grande. Y también tienen algunas ilustraciones como lo son esta, que es donde está hablando acerca de el club de los perdedores. Y también tiene como unas capturas de pantalla que vendrían siendo los de el celular, los mensajitos que nos llegan de celular. Así como estos y como este de aquí y como... Bueno, este es como el muro, el club de los perdedores, y así. Y no se te hace difícil la lectura, a pesar de que son como 500 y algo. Bueno, en realidad son como 400. Este libro tampoco tiene capítulos, entonces es más fácil terminar de leerlo. No es en plan de, ah, hay un capítulo más, un capítulo más, entonces no sientes... De verdad, la lectura. También me gustó muchísimo que hubiera un crecimiento en los personajes y cómo se iba desarrollando, en especial el de la protagonista, porque realmente creo que creció muchísimo y aprendió. Y vi un cambio, un crecimiento y un aprendizaje en ella hasta el final. <ríe> Fue tan hermoso. <ríe> Pero de ahí en fuera me gustó. Y también se me olvidaba también mencionar que dentro de toda la historia, lo que más, más, más me gustó es de que Conforme vamos leyendo y conociendo un poquito más de la historia, eh, la protagonista va colocando canciones que tienen que ver con el cómo se siente en ese instante. Y es muy bonito porque sientes aún más parte de la historia por las canciones. Yo cuando estaba leyendo, de verdad, buscaba la canción, la ponía y continuaba leyendo y sacaba otra y otra. So, este libro de verdad, de verdad, de verdad me encantó. Tiene post-it... Por ahí, de las frases y cosas favoritas que me gustaron muchísimo en el libro. Ahora voy a hablar de lo que no me gustó. Bueno, en realidad no son muchas cosas. Simplemente, hasta el final hubo partes que no me gustaron porque era como de relleno. O sea, como que no, no eran tan import, no eran importantes. O sea, las quitábamos y de todas maneras seguía la secuencia de la historia. Ay, no sé. Ay. Había unas partes en donde la protagonista me sacaba de quicio porque su mamá estaba ahí como de dicen las cosas, qué es lo que pasa. Y si ella hubiera hablado desde el principio, creo yo que no hubiera existido todo este enrollo y no hubiera llegado a tanto, o al menos a ese punto donde se llega. Este libro es muy hermoso, me hizo recordar muchísimo a cuando yo estaba en la secundaria y en la primaria y todas esas cosas. Eh, buenas y malas, eh, yo de verdad les recomiendo muchísimo este libro, de verdad lo tienen que leer, sé que les va a gustar y van a frustrarse igual que yo y se van a terminar enamorando del libro. Eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado esta reseña y si les gustó y si ya leyeron el libro, por favor, en los comentarios pónganme qué fue lo que les gustó, cuál fue su parte favorita o si no lo han leído si piensan leerlo y ese tipo de cosas, de todas maneras también les dejo mis redes sociales para que por ahí podamos chismear y fangirlear también muchísimo, y, y nada, nos vemos en el siguiente video.